Thank <laughs> you. Hola mi gente, ya todas esas imágenes que acaban de ver ahí en lo que he estado trabajando, por lo cual he estado muy muy muy muy alejado de, de mi canal de YouTube. Espero que me disculpen muchísimo mis suscriptores, porque que he estado muy muy muy ocupado en estos trabajos que ya ustedes estuvieron viendo, desde Realtor, videos musicales, cortos, grabaciones, beat, etcétera. Hemos tratado de formar un equipo grandísimo, pero se ha, se ha quedado un poco atrasado mi canal de YouTube porque no he tenido tiempo para, para seguir subiendo cosas, pero eso no es justificación. Aquí le va. Esto es un nuevo Casonado nuevo Films. Ya ustedes tuvimos que movernos porque el espacio se me estaba quedando pequeño. Nos movimos. Luego le voy a dar un tour por, por el estudio. Ahora solo quiero que disfruten de este pequeño video que les traigo. Como ya les había dicho en el principio, que ustedes estuvieron viendo las imágenes de los videos que... Hemos hecho un equipito entre Alejandro y yo Muy muy poderoso Vienen muchas cosas buenísimas Espero que todo lo que venga ahora les guste Espero que compartan Espero que, que, que se suscriban en mi canal Aquí pueden verme como Casanova Films En Facebook como Yoko Casanova Busquen a Interzone en su página Que todo vamos a estar compartiendo por todas las redes Por todo Aquí he estado trabajando con Realtor Aquí pueden ver algunas imágenes de casas Que hemos estado trabajando Hemos estado trabajando con artistas a la altura De Orlan Max Quédense ahí porque al final del video van a ver el coming zoom del tema de hoy maxi que viene duro a eso se le suman otras canciones otro trabajo que venimos haciendo con él que vienen duro de verdad tuvian lo que va a subir es a ver, la gente de las vegas se está moviendo muchísimo en este ámbito de reggaetón se está moviendo muchísimo la música yo supongo que de aquí a un año o dos los artistas de las vegas van a van a explotar aquí estamos para todo Tenemos, contamos con el maestro Villalobo para todo tipo de música ya, como le estaba diciendo no tengan miedo vengan aquí no pregunten por los precios por internet, vengan acá que acá todo se ajusta, aquí todo es ajustable aquí y si no tiene caso, no se preocupe, puede pagar con crédito. <ríe> Pueden llegarse, mi gente, aquí a Casanova Films para que vean cómo va a funcionar esto. Estamos moviéndonos muchísimo, mi gente, así que no pierdan la oportunidad. Si vives acá en Las Vegas, aquí aparece mi número de teléfono, aquí mi correo. Pueden llamarnos a cualquier hora. Bueno, mi gente, espérenlo, que Casanova Films lo que va a subir ahora va a ser duro. Miércoles, videos de lo que siempre quise subir en mi canal, sobre las cosas que conozco, que voy investigando. Domingo, música. Domingo será domingo de música. Ok, no les digo más. Recuerda, estoy claro que a ustedes no les gusta llegar. Llegar tarde del trabajo pero recuerden esto si no se han suscrito a mi canal créanme ya están atrasados esto es casanova films yo soy casanova y aquí les dejo un abrazo gigantesco bless por la cara